Rafa, go! Rafa, go, go, go.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 87.9 87 La frecuencia a través del Facebook Live A través de YouTube Y nuestra emisora virtual www.rafagol.com Bueno eh, Mucho fútbol esta semana Una semana cargada de mucho fútbol eh, Primero porque tuvimos los partidos De la Selección Colombia Eliminatorias con la Selección Colombia No fue bien en la ciudad de Barranquilla Ganamos y ganamos con autoridad eh, Nacional perdió el invicto que tenía, eh, perdió en el Campín de Bogotá con el Santa Fe por la Copa Colombia, pero en la Liga se mantiene firme, hoy por la Liga sigue invicto, y acaba Nacional de ganarle a la equidad dos goles a cero. Y bueno, el Medellín jugó también, y sin el Bolillo Gómez ganó de visitante. al Jaguares 1-0, Envigado empató 0-0 con Patriotas, y las Águilas de Río Negro en condición de visitante ganaron 3-1 al 11 Caldas de Manechal. Pues bien, vamos a estar hablando de estos interesantes temas. Pero quiero compartir con ustedes un texto de... que de, es de capital importancia y sí que en estos días. Vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz. Y para ello y por ello te vendrá bien. Vuélvete en amistad con Dios, dice Job. ...capítulo 22, versículo 21... ...vuélvete ahora, ahora en paz, amístate con Dios... ...hay gente que está divorciada... ...hay gente que está en con Dios... ...y realmente hoy ese es el reflejo... ...de lo que estamos viendo en el mundo actual... ...donde hay una sombra oscura... ...que tiene a, al mundo en estos momentos... ...prácticamente en una situación agobiante, apremiante y es porque el hombre le ha dado la espalda a Dios el hombre se ha ido por eso dice vuélvete ahora en amistad con Dios y tendrás paz y por ello te entra bien el fruto de la paz es bienestar ese es el bienestar pero antes de firmar paz antes de hacer alianzas con otros lo primero que tiene que hacer el hombre es amistarse con Dios cuando se amiste con Dios entonces puede estar en paz con la guerrilla, con los maleos, puede estar en paz con la esposa, con el esposo, con el vecino, con el traqueto, puede estar en paz con todo el mundo. Pero si no está en paz con Dios en primer lugar, entonces todo va a ser realmente lúgubre, triste y fracaso. Pero si te amistas primero con Dios, vas a tener paz y ese fruto te va a llevar a que tengas bien y que todas las cosas que hagas, fructifiquen para bien. Bueno... Tengo premios. Solamente tienen que llamar a nuestra línea 232 4204 51 5115 01 cómo es el número? Ahí sí. Bueno, ahí nos pueden marcar. Voy a entregar, vea. Aquí estaremos entregando el producto, los balones de Rafa Gol. No olviden marcar este número: 018000-515015-232-4604. Tenemos los balones, los mus el balón y los mousse de Rapagón, esos mousse que estaremos entregando y el producto líder en el mercado ahora y es que son dos en uno, placa dos en uno, estuque y revoca de una vez, estuque y revoca de una vez y, y ya, y aplique la pintura, esto es lo último en Guaracha, esto es lo último que la gente tiene que aprovechar porque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 ¿Ya conoces cuando se vence tu licencia de conducción? Renovarla en Condumédicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el Centro Comercial Punto Clave, local 261, Condumédicos, info 448-4278, 448-4278. Más placa, masilla y estuco plástico acrílico. Ahora te reboque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos okay. y drywall. Okay. Perfecto acabado en tus obras. Ya conoces y ya sabes. Ya con, conoces cuándo se vende tu licencia, don Luciano. Ya don Gustavo sabe cuándo se le vence la licencia de conducción. Claro, señor. Para renovarla en Condomédicos es tu mejor opción. Llámanos o visítanos en el centro comercial Punto Clave Local 261 con Medical, Info 448-4278 y 448-4278. ¿Usted no conoce cuándo se le vence la licencia? Pues llama ya. Bueno, tuvimos fútbol, eh, una semana muy movida con el fútbol. En primer lugar, jugamos la selección Colombia. Era, desde luego, la incógnita. ¿Qué iba a pasar si éramos capaces de ganarle a Chile en Barranquilla ir sumando ya tres, porque llevamos empate con Bolivia, empate con Paraguay, pero bueno, en Barranquilla, Colombia ganó, como le dije al comienzo, con autoridad, con suficiencia. Ganó, gustó y goleó una goleada de tres, y gustó la selección Colombia. De Este tema empezamos a desarrollarlo, ya luego hablaremos del Medellín, que también jugó sin la conducción del bolillo, ya bolillo, chao. Anoche dirigió David Montoya, el exjugador de fútbol. David Montoya. Y ya en propiedad comienza a dirigir esta semana Julio Avelino Comesaña. Vamos a hablar de Julio, del Medellín. Y hoy Nacional, que jugó dos partidos esta semana. Uno lo perdió en Bogotá y ahora tiene que volver a jugar el miércoles con Santa Fe. Estos son mata-mata. Así que el miércoles se define si Nacional sigue en Copa o no. Perdió el partido... Eh, dos por uno, está un gol. Eh, está un gol, ¿cierto? Sí. Bueno, de ese tema vamos a hablar. ¿Y hoy qué ganó? ¿Y la pregunta? Hoy, hoy Nacional ganó en el Atanasio al equipo del Maestrico García, de la equidad seguros, dos goles a cero. Vamos a darle el saludo al hombre que no tiene pelos en la lengua. Ay, pero tengo la pregunta. La pregunta para que respondan los que van a ganar los premios. La pregunta es muy fácil. ¿Cómo se llama...? La institución que pertenece la, a la gobernación de Antioquia que administra el deporte. ¿Cuál es la entidad de la gobernación de Antioquia que administra el deporte en todo el departamento? Ya les vamos a decir. Ahorita la voz les da una pista. Eh, don Luciano, el hombre que no tiene pelos en la lengua, va siempre de frente con la verdad. No se le arruga ni le tiembla a la voz para decirle cuando son tres moscas. Aquí está Don Luciano. Buenas noches. Bienvenido al debate. Buenas noches, señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o criados de la libertad. Muchachas y muchachos, tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Primero, ganó muy bien la selección Colombia con una gran demostración de fútbol, con grandes jugadores metidos en el cuento. Y yo creo que, pues, ya repetir lo que pasó es como... Como llover sobre mojado. ¿Por fin lo convenció Rueda o no? Mm, sí, no, es que a mí siempre me ha convencido no, Rueda. No, no rueda tanto. técnico, Rueda técnico me convence. Rueda persona la que me, es el ah. que me deja dudas. Rueda técnico siempre me ha convencido. Ah. Persona es el que me deja muchas dudas. Muchas dudas. Mejor y y después veces. llegó el partido de Nacional que perdió con Santa Fe. Luego vino el, el partido que ganó el señor Herrera, el árbitro del juego Medellín Jaguares, partido que él ganó. Y aquí voy a hacer una reflexión muy seria. A los señores directivos del fútbol, a los sobre todo los que son dueños de los equipos. Mandé la carta. Los que, no es que ya la mandé. mandé, ya, mandé, la mandé. ¿Ah, sí? ya la mandé. Ya la mandé. pero no la mandaste cuando aquí vino Quinta ya, ya la mandé. Vino Quinta y dijo ya que lo habían robado en Envigado. Y vos dijiste que no. Vos, vos hiciste multis por el foro. Mm. Bueno, a ver, déjelo terminar. Dálo no, de Cálmese. La es el Cálmese, señor Osorio. Aguántese las no, ganas de terminar aquí. Qué mala memoria. No, no, no, Tengo una memoria. reflexión para los señores dueños de equipos de fútbol. Sí. Cuiden sus patrimonios que están en manos de unos caballeros que se visten de negros, que se dicen ser jueces, que tienen que impartir justicia y no cumplen con los deberes mínimos de impartir justicia. Los señores árbitros no ponen un peso para la práctica del fútbol. Son hombres que succionan la ubre del balompié porque reciben pingües salarios por estar dirigiendo partidos de fútbol. Y no es que yo, yo mandé la carta. Mm. Y Quintabani protestó. Mm. Y el técnico de Jaguares hizo multi. Ese sí que hizo multi mm. por el foro. Mm. Salió a hablar de tácticas y estrategias cuando les quilmaron un juego en su propio estadio. Mm. Ante su propia afición. Mm. En su propia cara. Ese sí que fue... ¡Ay! que es que jugamos? Que el 4x20 raíz cuadrada 10 no funcionó. Que yo no sé qué. Mm por eso estoy haciendo esta reflexión y el señor dueño de Jaguares sí tiene que mandar la carta yo la mandé porque yo soy una persona honesta o trato de ser honesto yo la mandé porque, porque ese es mi deber porque ese es mi deber y no se puede seguir permitiendo que el fútbol colombiano esté en manos de unos caballeros que dicen que son jueces y de jueces no tienen absolutamente nada o van a negar, van a tener, van a tener la osadía de negar que le robaron dos penales a Jaguares. Van a negar. Oye, pero te volviste va, hincha de Jaguares. Va, va, van a negar. <risa> Oye, no, es, de que, es que yo no necesito ser hincha de nadie para pedir justicia. Nee. Yo no necesito ser hincha de nadie para clamar sí, por justicia. Sí, sí. Van a negar. Si sí, la misma justicia que tú que un, legítimo, embigado, que, que un gol legítimo, jugaba que un gol legítimo penal, que un gol legítimo propiamente a favor de Envigado. Que un gol legítimo que le metieron a Medellín, y su equipo con Quindy ya Guayari. Yo no voy a hablar porque usted si no saca amarilla, hermano. sino no. que hable el no, señor, no, no, pues, no. que hable el señor, que hable el señor honestidad, que anda feliz festejando un regalo miserable que le dio un árbitro. Sí. Que hable el señor honestidad. Que está contento porque arreglaron un partido. Siga, señor, honestidad. Vaya, hable y diga que. Diga a los hinchas de Medellín que estén tranquilos, que ese equipo es una maravilla. Vaya, vaya, hable. No tengas derecho a hablar. No tengas derecho a hablar. No tengo derecho a hablar. No tengo derecho a hablar. Es que me duele, ah, no. es que me duele. ¿A eh, al hacer, señor, no. a, a, el equipo de él le han regalado mucho, mucho, bueno. hasta el punto que aquí un árbitro pitó ocho minutos bueno. para que Nacional empatara, creo que en Copa Libertadores. Bueno, ¿Usted pues, por qué cuando, de cuando le dé la palabra, cuando le dé la palabra, No, es que, no, es que tengo no, no, que escuchar no, no, no. mucha barbaridad, no. porque aquí el señor, sí. el señor cuestionó, cuestionó, y Hablado, les calificó a y cuando Quintabani se... Se refirió al árbitro que, embigado, que era Envigado y no jugaba propiamente Envigado, jugaba Quindío contra otro equipo. Y allá le metieron la mano al Quindío y venía de dos partidos en los cuales le metían protestó, la mano al Quindío. Quindío protestó, el pobre técnico. Y vos no dijiste nada, no te escuché tan, no tan valiente diciendo a Jaguares lo despojaron. No te escuché tan valiente ese día. Ah, entonces, bueno, vos, vos tenías que decirlo. Sí. ya, ya. Y listo. O no, o sea, no. Osorio, no. no, no, sorry, no. no, ah, no sí si te... quiere, me voy. Ah, no, pero váyanse. yo diré la verdad. Así sea fuera del ser. Si diré el... la verdad. Pero écheme, écheme, ahí. écheme, pero diré la verdad. Listo. Seguiré. Por decir fuera. la verdad, me echan de aquí. Por decir la verdad. Me sí, echan por de decir aquí. la verdad. Por decir la verdad, me echan de este ser. Y me iré definitivamente. Por pero, decir la verdad. A usted lo he echamos, Por a decir la verdad. No por sí, decir señor. la verdad, sino por indisciplinado. Por no respetar las normas. Le estoy diciendo, cálmese y listo. Cuando le den la palabra, hable lo que quiera. Pero no, se sale de la ropa y se va de una vez. No, no lo echamos porque... Eh, por decir la verdad. Por decir la verdad. Lo, sí. lo estamos echando porque no respeta las normas y las reglas lo mismo que usted, señor González. Chao, se ganó. Le voy a dar la bueno, palabra al cirujano de comentarios Bueno, Rafa, ¿qué tal? Buenas noches. Un placer saludarlo a los televidentes. Bueno, Selección Colombia rápidamente. Eh, fluida, armoniosa, un primer tiempo espectacular, pero el segundo tiempo, de esos primeros 20 minutos, hay que decirlo, se durmió el técnico en los cambios. Pero aparecieron cosas interesantes, nuevas figuras, Cuesta, Jairo Moreno. Volvimos al 10 desde la época del Pío derrama de Magneli Torres, volvimos a tener un 10, y de James, volvimos a tener un 10, como Juan Fernando Quintero, cosa que realmente coloca un tinte de clase de magia a la selección colombiana de fútbol y lo de Borja, realmente definitivamente ya estamos encontrando el centro delantero para ratificar eh, como titular de la selección colombiana de fútbol del, del nacional allá en Bogotá pues hermano, se, se le fueron las luces al técnico, en la, en, la, en la preparación, en la planeación en los cambios se perdió el compromiso y hoy el partido Atlético Nacional me parece que se hizo la formación titular pensando mucho allí, dejó de descansar tres jugadores en el primer tiempo, o a cinco titulares. Eh, se ganó con justicia rápidamente en tres minutos, definió el partido Atlético Nacional. El otro equipo llegó, la equidad llegó, pero sin definición. Ahora viene el partido por parte de Nacional para pensar contra Santa Fe hay que darle vuelta al marcador, es un partido de vida y muerte, hablando futbolísticamente con dos malas noticias el tema de, de, de, del rifle de entrada que aunque ya ha sido dado de alta por el Departamento Médico de Nacional creo que no alcanza a estar para el partido pero contra la No, no, no. Bueno. no, no. Y, y lo otro, Rafa, el tema de Orlan Pavón, que ahí salió otra vez problema con, con, ese, con ese ligamento de la rodilla derecha, el ligamento externo, completamente fregado y tuvieron que excluirlo. Y del Medellín, yo creo que Medellín ha hecho el peor partido de la, del semestre, ¿no? Lamentablemente. Pero ganó. Eh, pero ganó, pero ganó. Pero, el, no fue el, pero, el, pero el cómo, Rafa, el cómo, el cómo hay que analizarlo. Y realmente el equipo <coughs> no se vio por ningún lado y su arquero otra vez volvió a salvar la institución de sendos goles en contra y realmente el árbitro sí pitó mal pero también como lo hemos dicho Rafa le han robado al Medellín impresionantemente los dos partidos contra Cali con el primer gol contra Huila, contra etcétera, etcétera pero así le quitan y, y le ponen y le quitan y le regalan a, a, a muchos equipos en el fútbol colombiano y en el fútbol mundial mismo, ahora, Rafa gol Sí, la verdad es que aquí los árbitros, Luciano, ya los árbitros no se visten tanto de negro ahora se visten de rosadito, de fucsia de amarillo a veces salen con camisa azul, porque ellos fueron dejando el negro, porque así como tenían el, el uniforme negro, tenían la conciencia, y hoy parece que eso no ha cambiado. Realmente da tristeza porque aquí uno ve cómo roban los equipos, en los arbitrajes, cómo le meten la mano al Quindío, al Bucaramanga. Yo he visto a, uno, a esos pobres equipos cómo le meten la mano. Le, le meten la mano al bolsillo, los roban descaradamente. Son arbitrajes infames los que hemos tenido. Y el, de, el, de, el del rey del coleo, que fue Mario Herrera, porque el de, de fútbol pocón. parece que él es el rey del, del coleo en Villavicencio, pero como es amigo Oscar Julián, ahí lo metieron a pitar. Eh, le doy la bienvenida, y el saludo a don Juan Diego Arroyave para que nos hable de, a ver, ¿cómo vio al Medellín entonces? Porque el representante se hizo echar esta noche. Y no fue porque era lo que él estaba pidiendo, justicia, no. Se fue por indisciplina. A ver, dele, señor Juan Díaz. Muy buena noche, Rafa. Saludos especial para usted, para todos los televidentes. A ver, yo quiero tocar primero el tema de la Selección Colombia, porque es que no se puede dejar a un lado lo que el partido frente a Chile, partido definitivo, tres puntos importantísimos para una selección que está buscando afanosamente esa casilla para ir al, al Mundial de Qatar y que el técnico Reinaldo Rueda va encontrando paulatinamente el equipo ideal, el equipo que necesita jugadores de momento, jugadores que van encontrando su posición y su protagonismo dentro del terreno de juego, y eso lo dejó entrever, conocía bien a Chile, y ahí consiguió su triunfo, bien por el técnico Reinaldo Rueda y la selección Colombia, que va ahí afinando su camino, buscando el, el, esa anhelada clasificación. Pero usted me toca el tema del Medellín, Rafa, yo, yo sí voy a decir una cosa, y de verdad... De verdad, eh, eh, en aras, no, no de hablarte del, de, de, en contra del Medellín o que estoy a favor de Jaguares o que estoy a favor, no. No, me parece que el tema del Medellín, que jugó muy mal partido, muy mal partido, tuvo la suerte de que ese árbitro no le pitó, no le pitó dos penales y le anuló un gol legítimo. El señor John León, línea de, de Occidental, anula un, un gol eh, clarísimo contra ese equipo de Jaguares. Yo, sinceramente, le digo la, al panel arbitral, a, a la comisión arbitral, que este señor Mario Herrera, que es error tras error, partido mal tras partido mal, no le fue bien el partido contra nacional el, el, el jueves anterior tampoco, y viene y pita este partido y, y lo, mire lo que pasa, sin bar si con bar pasa lo que pasa, ahora sin bar mire cómo está esto. Si la comisión arbitral tiene coherencia y revisa bien la película y lo que ha hecho las últimas actuaciones de este árbitro, lo debían sacar inmediatamente del panel arbitral. No debe continuar pitando este señor, es un perjuicio total y absoluto, no solamente para Jaguares, sino para Medellín, para Nacional, para Envigado, para, el, para Millonarios, para Santa Fe, para todo el fútbol colombiano. Y me parece que sería lo más sano comenzar a decantar, bueno, el que pite. eso es como cuando viene el rendimiento de los técnicos con los equipos, jugador que sirve, jugador que sigue, jugador que está en nivel, sigue, lo mismo de pasar con los árbitros. no pitó mal, qué pena, señor, se tiene que ir, qué pena, señor, no puede ser, hasta que van apareciendo los árbitros idóneos que le van dando la justicia a este torneo. Esto no está bien, no está bien. Mal partido el Medellín, muy mal partido. Encontró el Leonardo Castro la salvación, afortunadamente no pitaron esos penales, anularon ese gol legítimo, y Medellín consiguió tres puntos que le dieron un respiro, un respiro ante esa campaña que traía con el técnico Hernán Darío Bolillo Gómez. Hoy, en ese partido de la mano de David Montoya y ahora de la mano de Julio Comesaña Profesor Comesaña, trabajar mucho a partir de mañana con este equipo. Hay mucho que trabajar, niveles individuales por el suelo, por el suelo. Así que me parece que el técnico Comesaña ahí va a tener que comenzar para poder conseguir riqueza, conseguir rendimiento colectivo, necesita mejorar muchísimos niveles individuales. De Nacional, ¿qué tengo que decir? Me gustó el equipo de hoy, creo que vuelve a ser otro partido de esos cautos, un partido tranquilo de Nacional, donde, donde él deja que, que le proponga al rival. Paulatinamente se fue montando en el partido y mire cómo termina. A pesar de que Equidad aplicó su revolución para el segundo tiempo, controló y sacó el arco en cero y se consigue dos goles que le dan un triunfo categórico al líder del torneo, a un equipo que marcha bien. Los números son favorables para los dirigidos por Alejandro Restrepo y muy bien por este técnico antioqueño que ahí va haciendo noticia con este Atlético Nacional y en el fútbol colombiano, don Rafa Gol. Bueno, muchas gracias, Juan Diego. Bueno, saludamos ahora en la mesa a Don Elkin Labo. ¿Cuál es la perspectiva que usted tiene del triunfo de Medellín? Si jugó tan mal, si fue tan perverso ese equipo y, y todo se lo regaló el rey del joropo, Mario Herrera. A ver, Don Elkin Hola, Labo. buenas noches. Hola, don Rafagol. Saludo cordial para usted, compañeros internautas. Somos Rafa Gol Radio, Televisión e Internet. Primero, para responderle el tema de selección colombiana de fútbol, tengo que decirle claro, cada quien cuenta las cosas como le va en el baile. Por el contrario, para quien habla, como ser humano, es de los mejores eh, seres humanos químicamente para mí. Me parece una personota don Reinaldo Rueda. Además de la capacidad que tiene como técnico de fútbol, lo felicito. Felicito a esta selección colombiana de fútbol, se ganó con suficiencia. Se encontró algo que me parece se estaba esperando desde la Copa América. Y es encontrar así sea un partido, una alternativa importante en los defensores centrales. Porque ha habido muchos hierros en torno a Mina y en torno a Davinson Sánchez. El tema Murillo cuesta, es interesante ver esta línea y esta dupla por parte del equipo colombiano. Eso sí, de pronto dirán que estoy muy ambicioso con Colombia. Yo esperaba dos punticos más, sabe que esperaba dos puntos más, por lo menos ante la selección de Bolivia, porque no es un mito el tema de la altura en Bolivia, pero por antecedentes a Colombia nos ha ido muy bien en territorio boliviano y esperaba los dos puntos, teniendo en cuenta que todavía falta por meter platica a la bolsa en materia de puntos por Colombia, porque como se perdió por goleada ante Ecuador y se perdió ante Uruguay antes de llegar Reinaldo Rueda, esos puntos faltan. Mire, del Deportivo Independiente Medellín sí se jugó muy mal, hay que decirlo, en el trámite se jugó muy mal, y Medellín tuvo suerte, porque el hecho que el rival, ese topo Rentería, Andrés Rentería, quien lo conocimos básicamente en Atlético Nacional, fue el jugador de mayor cantidad de opciones en el compromiso, se comió unas... Y el árbitro también ayuda a Independiente Medellín, es que hay que decir las cosas como son, hay que decir las cosas como son. Eso sí, lo que hay que advertir es que en la rueda de prensa don David Montoya, técnico de Medellín, que a propósito igualó el tema de Bolillo este semestre, porque Bolillo ganó un partido en la liga con Medellín en el segundo semestre, y David Montoya ya ganó uno, dirigió uno y ganó uno. El tema que él habla, que este es un equipo unido, que es un equipo que todos van para el mismo lado, me disculpa. Y es puro discurso. Porque es que uno ve en la cancha un independiente Medellín donde no se, donde no se encuentra. Este buletiz no es el mismo buletiz del semestre pasado donde quedó goleador hasta antes de, de, de la lesión con el equipo rojo de Antioquia. Y el señor Comezaña, como ustedes han advertido, que lo conocen más que este servidor, hasta don Luciano se auto declara como el hombre que le Vengo dio testigo. la seña comezaña para que fuese técnico Vengo de fútbol, testigos. No me declaro. pues Vengo hay testigos. que advertir que eh, si es un hombre que maneja bien el grupo debe eh, manejar también este grupo por lo menos para ingresar a los 8 de Colombia. Es que Medellín no tiene nómina para ser campeón del fútbol colombiano, aunque en el fútbol colombiano cualesquiera es campeón, por lo que se ha vivido. Pero Medellín, por lo menos con esa nómina, un Rafa Gol para ingresar a los 8 de Colombia. Eso sí, mientras no haya una estructura administrativa, señoras y señores, el equipo va a estar de tumbo en tumbo, porque en los últimos cinco años ha tenido 10 técnicos independiente Medellín, y esto se debe a la parte administrativa. Y de Atlético Nacional, señores, una cosa es con violín y otra cosa es con guitarra. Ganó Nacional pero a diferente que se ve y para bien Atlético Nacional con el rifle Andrade y con Harlan Barrera los que están muy buenos porque este muchacho Guzmán me parece que va a dar la talla en Atlético Nacional pero hay uno por encima de él en esa posición y es Harlan y el rifle Andrade se ganó por parte de Nacional y hubo algo muy interesante está volviendo el hincha del verde sigo reiterando con alegría porque el hincha Nacional había perdido la alegría con este equipo por lo que estaba sucediendo y viene el próximo compromiso, eso sí, pedido a la administración municipal. Y me disculpan que aquí me autodenomine el, el hombre que puede pedir en este caso. Aumentenle un poco la capacidad al estadio, porque el hincha verdolaga va a ser fundamental ante Independiente Santa Fe para clasificar en Copa Colombia. Y ustedes saben lo que es el hincha de Nacional en el estadio, que ha ganado títulos. Don Rafa Golinares. Bueno, correcto. Ese será el próximo partido de Nacional el miércoles aquí, Copa Colombia frente al Santa Fe. Eh, están desventaja, pero por la mínima diferencia. Es remontable, por supuesto. Y Medellín jugará el próximo viernes. Será el debut de Julio Avelino, como enseña, con el Deportivo Independiente de Medellín, enfrentando al Once Caldas de Manizales, que viene de capa cada día. Perdió ayer en Palo Grande, Manizales, 3 por 2, frente al equipo de Águilas de Río Negro. Partido que... Debe comenzar Julio Abelino a afianzarse, a afianzar el equipo, porque debe, todavía chico. Debe todavía, empezar a chico, trabajar no. el lunes, debe empezar a trabajar mañana. O todavía se está trasteando desde Barranquilla. <risa> debe empezar a trabajar mañana. Entonces, vamos a ver. Vamos a ver. Ya se acabó el ciclo Hernán Darío Gómez, tanto que maldeciste a tu mamá, Bolillo. Y mira cómo te sacaron del Medellín. Y, Ay, no, que yo renuncié. <risa> Ay, mamola. Bueno, más de 100 entrenamientos, Rafa, más de 35 partidos y un modelo de juego no se vio, eh, independientemente del título, eh, en el primer semestre de la Copa, Copa eh, Betplay. Pero realmente, eh, no, no, y no se repotenciaron jugadores, solamente bueno a lo último por necesidad. Pero, ¿qué pasó con José Estupiñán, ¿Qué pasó con Miguel González? Se desapareció Juan Diego Espina. ¿En qué pasó con las divisiones menores Gallego. Gallego, pues bueno, Gallego sí tenía una lesión, pero debió terminar con mucho más acercamiento al equipo titular. ¿no? Pero sí me llama la atención lo que usted dice, que el peor partido del Medellín fue precisamente el de este fin de semana, con, cuando ante el Huila le marcaron tres goles a Independiente Medellín. Yo no sé si es por la llegada de Montoya que usted lo dice, pero de todas maneras, en este partido Independiente del árbitro, lo que pasó en Neiva fue horrible, fue tan horrible, don Rafa Gol, que eso desencajó la salida de Hernán Darío Gómez como técnico del equipo rojo. Ese fue el peor partido. El peor partido del Medellín. No, el no, semestre no, fue no, anterior. No. El que el que jugó antier no puede haber un partido. ¿Ve? ¿Cómo quedó Medellín. el partido? Usted ah, no dice pues que ganará Usted antier. no dice sí, pues que ganaron. El que en Neiva no hubo mano, mano negra, como si lo hubo contra sí, Aguares No, si sí hubo mano, mano negra. El primer gol fue en contra, fuera el lugar, en contra de Medellín, hubo mano negra. En contra de Medellín en Neiva. Además, Luciano, no se preocupe. Que, ah, sí, yo no me, que jugar, yo no es problema pero, mío. Jugar, ganar, es jugar, ganar bien, es jugar bien. Ganar jugar bien entonces. Medellín ganó, entonces jugó bien, ah, según sí. la teoría tuya. No, es que eso no a es el problema ver, mío. Un equipo partido, un equipo sin alma, jugadores en unos niveles tan bajos. ¿Qué pasó con Buletis, verdad? ¿Qué pasó con Buletis? Como si lo han cambiado el chip de, un, de, de, de este semestre pasado a, a, a, a estos días. Y con, con todos esos niveles tan bajos, y gana el partido. Bueno. Los tres puntos, como decimos, importantísimos. Pero, ¿cómo consigue esos tres puntos de Independiente Medellín? Ya, ya no vale. Es que como. ahí está. Bueno, ¿Cómo pierde no su peso como. cuando hay una, una mano como la que ocurrió con pues ese señor Mario Herrera que le metió feamente la mano al partido? O, ojalá hubiese eh, una cámara con un zoom bien, bien potente. Don Raúl Giraldo, el, el máximo accionista del Deportivo Independiente de Medellín, me escribe y me dice, Elkin, esta administración tan mala para usted ha jugado ocho finales y también lo debe decir. Aquí lo muestro, me dice don Raúl Giraldo. Bueno, señor, es verdad, nadie le va a quitar lo bailado, don Raúl, de las finales que ha tenido con el conjunto deportivo independiente Medellín. Lo que pasa es que el fútbol es como la vida. Cada día usted debe, cada día usted debe, señoras y señores, refrendar lo hecho. Y Medellín sí estuvo en finales y quedó campeón en el 2016. Pero y entonces, ¿se va a quedar bueno, toda la vida sí, Medellín no, Raúl, con esta a Raúl, administración? Mire, mire, a Raúl hay que abonarle todo lo que, todo ha, hecho, todo lo que ha hecho. Porque en braco, un, uh -huh, no, no, que hay Invertir grande. en el fútbol. Ahora, que, que él confió en el Bolívar Gómez y él le dio dos años y lo tuvo que sacar porque es que para mí el Bolívar se sacó solo. Él mismo se sacó. Y además él dijo, si no entro entre los ocho, me voy para la PM. Y estuvimos averiguando en la policía pero, militar pero, fíjese, y no lo querían recibir. Pero... Esta pausa y ya regresamos con ustedes. Permiso.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 Frescolanta, el rico sabor que encanta. Colanta sabe más. Colanta sabe a campo. Prueba y disfruta de Frescolanta. En Dabeiba el cambio sí se ve. Con una inversión de 1.185 de millones de pesos, recursos propios de los dabeibanos, el día de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 Leyton Urrego, Durango, alcalde. Bueno, cerramos el capítulo de Medellín. Entremos ahora en Nacional. El partido se, eh, terminó hace alguno, alguna hora. Y la verdad es que la equidad vino, plantó cara. Primer tiempo complicado para Nacional. Porque los equipos de Alexis García son así. Son equipos aguerridos, marcan. Pero como el partido dura 90 minutos, en el segundo tiempo nacional de entrada le pegó la estocada. En el minuto 3 vino el primer gol. En el minuto 3 del segundo tiempo, con gol de Baldomero Perlaza. Y a los 7 minutos vino el gol de Yeye. Y prácticamente ahí se cerró el partido. Voy a esperar ya el tapaboquitas de rigor. ¿Cuál Ay, es el de ya es aquí Duque? Aquí tengo el tapaboca que te mandó Duque. Voy a esperar el chistecito de rigor. Nacional le gana la equidad simplemente porque es más que la equidad. Punto primero. Jugó mejor que la equidad. Punto segundo. O estoy mintiendo. Alguien me va a decir que estoy mintiendo. Jugó mejor que la equidad. La prueba está que según decían los estadígrafos, Nacional tuvo la pelota el 70% del partido en su poder. Según tercer punto, tiene individualidades muy pero muy superiores a los a las que tiene Equidad. O dígame si estoy mintiendo, dígame qué jugador de Equidad es mejor que los jugadores que tiene Nacional. Uno solo de Equidad que sea mejor que cualquier jugador de Atlético Nacional. Ganó porque fue superior, le marcó la frontera. a ah, que, que después de Equidad reaccionó y salió Alexis. Ah, no, Alexis, hoy nos, no, no fue a hablar de, de Bolillo Gómez. El mejor eres tú, Hernán. No, el mejor eres tú, Alex. No, Hernán, es que tú eres el mejor. Hoy no hubo ese, eh, eh, eh, ese mutuo elogio que, se, que hace dos partidos vi que quedaron, o oh, coincidencia, empatados entre Gómez y García. ¿Que Quirá reaccionó? Claro que tenía que reaccionar. ¿Y por qué reacciona? Porque va perdiendo, Elemental. ¿Y por qué reacciona? Porque no tiene puntaje para ingresar entre los ocho. Y la cosa se le está complicando más de la cuenta a Alexis García. Nacional ganó simple y llanamente por un detallito pequeñísimo. Pequeñísimo. El más equipo que le equidad. Es más entidad que la equidad. Y me van a decir aquí seguramente, pero ese los eliminó, sí, nos ha eliminado de varios campeonatos. Y nosotros también le hemos ganado campeonatos a ellos. Y yo hoy fue un partido normal, normal, porque sorpresa alguna no hubo en este compromiso. Bueno. A ver, don Augusto Velosa, y, con respecto y, al y, tema y, de nacional. Sí, y venían con una historia de mucho empate entre los dos equipos, o sea, ambos habían ganado la misma cantidad de partidos y e empatado la misma cantidad de partidos, y hoy ya comienza a sacar la, la de ventaja Atlético Nacional, que jugó mucho más profundo, eh, siete opciones de gol en el partido contra cinco de la equidad, partido abierto con participación de los dos arqueros, sobre todo el de la equidad, sin lugar a dudas, se hicieron cambios, como lo decía al comienzo en el saludo de Rafa, para dejar descansar algunos jugadores, para pensar en el compromiso frente al independiente de Santa Fe. Y estaba viendo aquí la, la efectividad de Duque, no ya llegó a, cinto, a cinco goles en este campeonato, ya lleva 18 en el año. 76 en la historia de atlético nacional está detrás de, de la marca que no tenía Palavecino eso, hermano, Palavecino no tiene 84 vale. va por, el, por, por la marca que y tiene Palavecino no vale aquí, no de todas maneras sí si se puede decir, porque de todas maneras ah, que le marca goles a los equipos chicos pues hombre, a veces es más complicado marcarle goles a los equipos chicos porque meten 4, 8, 6 defensas centrales que a los equipos a grandes es increíble, seis. muy bien muy bien por el Yeyedu que de todas maneras sigue siendo goleador. Bueno, no, hey, Luciano está exigiendo el no, tapabocas. El tapabocas de la voz. Bo... ¡Ay, aquí está el tapabocas! Ya, ya Duque, tú tú no te parabola, ¿Qué tal onda? Tú esa, que no te para ya. ¿Qué? Siga haciendo el ridículo. Lo, lo cuestiona ¿Qué? a todos los partidos y sigue esa? marcando gol. ¿Qué tal Siga haciendo el ridículo, tranquilo que tiene un, todo un colectivo jugando para él y no pelea una sola pelota. en Ve, entonces, ¿cómo ha hecho tantos goles? Pero entonces, yo no me voy a ocupar ahí. Pues es ¿Qué se va a ocupar si Duque cada partido... A, aquí boom. está Y de lo más Duque. berraco pues es que se le gol. Hace lo cuestiona y... Gol, gol, gol. Y marca esa? Gol Duque. ¿Qué? Ah, pues que tiene que marcar... Y, el... y antes de entrar Cándelo sí. a la cancha, le dio varilla y fue el que arregló el partido en el segundo tiempo para Nacional. Cuando lo dejan mano a mano con el portero, está jodido, pues. Está jodido. Ah, hoy, hoy hizo todo el mano un colectivo a mano. jugando para él. Y por eso yo decía, no tiren tanto la pelota para arriba, que arriba el centro delantero no corre. ¿Cómo, fue que sí, una, ¿cómo hizo el ¿cómo gol? ¿Cómo un internado hoy? No corre una cita. No haga más no el no ridículo corre una con cita. Duque. No, vea. Es que, es que les, No haga el más Duque. el con ridículo. No, no, pues, ¿Qué ridículo voy a hacer yo con esas señor. Oh, que ¿O le, le das varilla a también y marcó la ¿Ridículo? diferencia. ¿Qué ridículo va a ser Jugando fútbol todavía. Uh, Ave María. Mira ¿ver? quién es uh, el actual uy. goleador del año. Bueno, a ver, le doy la palabra a Juan Diego. Bueno, independiente de lo, que, de lo que pase con Duque o no, que haga goles o no los haga, o que juegue mal o juegue bien, este Nacional deja, deja entrever algo, ¿no? Que es un equipo que con toda ca la cautela con la que arrancan los partidos, el estudio que hace el rival, paulatinamente se va sobreponiendo a un ligero dominio que va comenzando a veces los rivales a ejercer sobre Nacional. Pero, pero mire, lo dijo el técnico en la rueda de prensa, ahogó mucho la salida por banda de Nacional, que es uno de los fuertes del equipo. ¿Y qué le correspondió? Buscar un fútbol interior. ¿Cómo llegaron los dos goles? Por juego interior. Y un, un hombre fundamental en, esa, en esas dos elaboraciones, Alex Castro. Dos arrancones, libre de marca, y ahí se originaron las jugadas. El, el, eh, el, en el primer gol, el rechazo eh, del golero, que lo toma Baldomero Perlaza, inicia la jugada y él la termina en un, en un gol. Y es de, dentro del colectivo que hace Atlético Nacional, demuestra las variantes, que no solamente se queda en, en, en, en un solo estilo de juego, sino que también utiliza otro tipo de fútbol para resolver de acuerdo a lo que los rivales le planteen. Bien por ese triunfo del técnico Alejandro Restrepo. Nadie le va a quitar el mérito a equidad, sobre todo en el primer tiempo, porque equidad incomodó a Atlético Nacional. Incomodó a Nacional. Y claro, yo siempre he pensado por qué uno de los jugadores en su momento con mayor sensibilidad con el balón como Alexi García, como técnico de fútbol, es de los que expone una forma de jugar tan... tan... Tan aleve, tan brusca, muchas veces hasta con sus jugadores, vea, dando, dando leña. Porque es que es más, estoy de acuerdo con lo que dice el señor González de las pocas veces. Y es que Harlan Barrera seguramente no lo utilizaron porque es el jugador blanco de los equipos, muchas veces que lo quieren perseguir para eh, la piernita fuerte. Eso sí, cuando hay un sistema como el de equidad tan interesante en el terreno de juego, a la hora de marcar debe surgir la capacidad futbolística. Y eso se vivió en Nacional. Eso sí, los cambios del técnico, la llegada de Perlaza que le da otro aire al mediocampo, el gol de Jefferson Duque que nadie se lo va a quitar y la llegada de Candelo fue importantísimo. Candelo estuvo paseando con Perlaza en la selección porque pocón, pocón, o no le dan oportunidad, pero en Nacional llegaron a marcar diferencia Perlaza y el señor Candelo en el segundo tiempo. Sí, hoy llegaron los hombres de visera, de, de, de, venían de turistas porque los llevó reinando ruedas a pasear, no Rueda. se llevó a Candelo y a Perlaza de turistas con visera, eso sí pasearon muy bueno, llegaron bronceaditos buenos viáticos, en fin pero hoy sí vinieron a, a jugar fútbol y demostraron de qué están hechos al final del juego los hinchas de corazón del Atlético Nacional hablaron al final del partido del triunfo de Nacional con Don Elkin la voz ha ganado Atlético Nacional a Equidad y estos hinchas de corazón verdolagas que copan cualquier estadio están felices de la moña y estas tres mamacitas le ganó el verdolaga a Equidad 0 ¿le gustó el partido? Me encantó, me fascinó. ¿Y usted qué dice? No, me encantó y pues soy tan fanática de él que vengo desde Pitalito, Huila. ¿Usted no es de Pitalito? A ver el partido. ¿Y no me trajiste a Chiras? No, pues sabía que lo iba a encontrar, pero la próxima. Ah, la próxima, ¿usted qué dice? No, maravilloso, vamos felices, dichosas. Oiga, pero vinieron solas, dale, presente un amigo, él les puede ir acompañando. ¿Clasifica o no? Claro que sí. ¿Le gustó Seguimos el partido? Sí, la voz, muy rico, jugó muy bueno Nacional. La voz, felicitaciones. A, eh, le dedico este triunfo a mi hija Marcela, que está cumpliendo años hoy. Que le dedico este triunfo con todo cariño. Pero ponete el tapabocas. Sí, la eh, qué bien, venga para acá usted qué hombre. Muy bien mío. Háblame. ¿Le, ¿Le gustó el partido? El segundo tiempo, excelente mío. Así es que no. tiene que jugar nacional contra Santa Fe. ¿Y usted con quién vino? Con mi esposa, mira. Sí, mirar. ¿Hace, ¿hace cuánto? ¡Uy! Dos años ya. ¿Dos años? ¿Todavía en luna de miel? Sí, todavía. Un besito, un besito. Eso. Uy, vea, vea, Ave María. ¿Usted le gustó el verde? Sí, sí, mucho. ¿Quién es más pintaduque o su esposo? Mi esposa. Ah, su esposo, Salud, claro. Un para Lucio, un saludo para Lucio. A ver, ¿usted qué dice, joven? Feliz, nos quitamos la espinita, aquella espinita de semestre pasado. Felices, felices sí. con este equipo, tenemos nómina. ¿Y con quién vino? Conmigo. Oiga, igualito usted. Mi hijo, qué Pero mal, inteligente. que como la mamá. No, ay, ay, ay. ¿Le, ¿le gastó el partido? Sí. Uh, claro. A ver, ¿usted qué dice, joven? Ah, usted ya lo entrevisté. aquí, hermano? ¿Cómo no, está? hombre, lleno, no, mano. Venga, ¿usted vino así para que no lo reconozcan, no? Claro, ah, no, hermano, escondido. ¿Este ¿Le gustó lado. su nacional? ¿Cómo? Oh, me encantó, es muy bueno. ¿Por qué? Muchas variantes buenas. Sí. Buena, buena. Claro que se sufrió el primer tiempo. Sí, se sufrió, pero o salimos sí. adelante. La vea. Y esta familia tan bonita, joven, ¿cómo me le va? Muy bien, muy bien, elkin ¿Con quién vino? Con él y ella y el niño. Ah, qué bien. ¿Quién le hace esas trencitas tan bonitas? Yo, yo sola. Sí, como la chilindrina. Ah, no, no, tampoco, tampoco, es cierto. Nacional qué? Muy bien. ¿A ¿Usted le gustó Nacional? Sí, ¿usted cómo se llama? Juan Andrés. ¿Y usted cómo se llama? Byron, excelente partido, excelente Señoras y señores, venga para acá, Joven, venga, acérquense aquí estos hinchas de corazón bien, de Atlético, de Atlético, de Atlético, de Atlético, Atlético Nacional, de Nacional. están... A ver, viene Cartagena, se viene Cartagena. Señor, ¿Viene Cartagena? ¿Señor sí, señor. Uy, Dorlampaón. Usted no es Dorlampaón. No, señor. No, usted es Dorlampaón. Ojalá fuera, ojalá fuera sí, claro. Vamos a cantarle. No, Memín Señoras Memín, y señores, termino aquí con Memín. Usted sí es Memín. Con pues Rafa Golinares, siga usted. Bueno, felices los hinchas del Atlético Nacional. Como decía Candanosa, el que gana es el que goza. Nacional está ganando. Ahora, pero viene el próximo escalón, Luciano, y es revertir el resultado este miércoles frente al Santa Fe. ¿Cómo la ven? Yo no voy a decir que eso es fácil, pero esas, esos retos ya los ha tenido Atlético Nacional y muy seguidos. El último fue con Libertad de Paraguay. Venía el equipo de ser derrotado por Libertad, Libertad tempranito, le mete otro gol más, ya parecía que toda la estantería se caía y todos sabemos qué pasó en la Copa Suramericana. Sí, fue, no, fue la Libertadores, en la Copa Libertadores. Fue la Libertadores. Se remontó el marcador y Nacional siguió, aunque después hizo el papelón de su vida. Fe, confianza y eso sí, ya sabe el técnico, ya saben los jugadores que ya... Como dice, decía mi difunta mamita, olieron el tocino, presión alta, así es que lo llaman ustedes los tácticos, presión alta, ahoguen a Nacional, presión alta, eso hizo Santa Fe y le ganó. Tienen, tienen, no, deben, me imagino que, que lo harán, de estudiar cómo salir de la presión alta, deben, deben estudiar eso, porque Santa Fe va a hacer lo mismito que hizo allá en Bogotá. Lo mismito que hoy trató de hacer equidad. Van a hacer exactamente lo mismo. Me imagino que Nacional deberá estar pensando en cómo salir de esa presión alta para evitar contratiempos como el que tenemos encima a raíz del juego en Bogotá. Perfecto. A ver, don Augusto y, y seguro que sí lo está analizando eso Alejandro Recer, porque entre otras cosas ha recibido una muy buena noticia este fin de semana. Eh, va a poder dirigir torneos internacionales, ¿no? Recibió este fin de semana la licencia PRO por parte de la Federación Colombiana de Fútbol, lo que lo habilita para estar en torneos internacionales de la Comebol. Eh, y esa, esa, esa táctica, esa contratáctica, cómo tocar de, de una, rapidito, hacer cambios de frentes para evitar la presión, estoy de acuerdo que le van a ir a hacer Santa Fe como la hizo en la capital de la República. Don Juan Diego. Mire, yo creo que el compromiso que tiene Atlético Nacional y más que todo con el, con el, eh, en esta Copa Colombia es de pronto olvidar el partido en Bogotá y retomar la memoria con lo que ha hecho en la liga y armar un compromiso donde lo tiene todo para remontar marcador y alzarse con la clasificación a la siguiente fase, al siguiente momento de la, de la Copa Colombia. Creo que por ahí. Te puede dar esa satisfacción a los hinchas para rubricar la gran campaña que hace el técnico y el equipo atlético nacional. Pues ojalá el técnico de Nacional no haya escuchado y visto el, el último comentario, porque Nacional no puede olvidar lo que pasó en la capital de la República, si en la capital de la República precisamente durante el semestre fue el partido que perdió no había perdido. Ese es el partido que más hay que analizar. Señor Restrepo, de cómo Santa Fe le gana a Atlético Nacional, lo que a otros compañeros advirtieron aquí, y es el tema de la forma como presionó el rival. Punto número dos, Alejandro Restrepo viene durante el campeonato, yo diría cambiando una imagen que había tenido Nacional negativa. Le ganó al Tolima. Ha superado algunos equipos pequeños que habían eh, generado problema cuando ha enfrentado a Nacional aquí está otra situación que usted puede revertir, señor técnico de Atlético Nacional. Eso sí sigo insistiendo. El acompañamiento del hincha es otra cosa con estadio, con el, hinchas del equipo Atlético Nacional. Y, señores, es que hay una diferencia enorme dentro de la nómina de Nacional a la de Independiente Santa Fe. Se debe ganar y se tiene con qué ganar. Bueno, así que esperamos el partido del miércoles y ojalá, sí, se le dé apertura para que va... El, el Atanasio Girardo tenga más capacidad de hinchas para apoyar al equipo Atlético Nacional en este partido de frente. Que que ir al todos. Santa Fe. ¿Cómo? Todo el que puede ir, tiene que ir. No pues, cabe, el que no puede cabe. ir, tiene, no debe, tiene que ir. Más que nunca el equipo necesita su número 12, que es su mejor jugador, el que juegue en la tribuna, más que nunca lo necesita para este compromiso del próximo miércoles. Rafa Yunas, ¿le están habilitada la voz? Eh, para el día de hoy habilitaron 17.500 entradas eh, y es lo que eh, se ha habilitado en los últimos partidos. Pero una recomendación para la gente de Nacional y de Medellín. Ya es hora de vender la boletería física. Están dejando de ganar plata, señores. Hay gente que se devuelve porque no saben cómo comprar una boleta por internet. Hoy me tocó ver, antes del partido que estuvimos, antes del partido, eh, hablando con la gente, muchos y sobre todo personas como Luciano, que, que, que no conocen y, y son ignorantes en el tema de la Internet. Totalmente. Entonces no, son, no tienen la capacidad de comprar una boleta por Internet. Véndanla ya en forma física. Y el alcoholcito al lado y, y le echan a la boleta, porque están dejando de ganar plata. Y, y nuestro alcalde, el doctor Daniel Quintero, ojalá pues que ahora... Habrá... Más espacio para este partido. Yo creo que a la par como está Bogotá, ¿no? Bogotá ya está... En Barranquilla habilitaron 25 mil. 25 mil en Barranquilla, ¿no? Además, ¿sabe quién debe estar el, el, el miércoles en primera fila? El de... alcalde. El alcalde que es hincha de Nacional. Si fue a Barranquilla, no va a estar acá. O Entonces, sea, alcalde, déle la mano aquí a los equipos de Antioquia. Bueno, eh, llegamos a la pregunta de Todos Unidos por Antioquia. Y la pregunta es, ¿cuál es eh, el ente? Eh, que rige los deportes aquí en la gobernación de Antioquia. ¿Cuál es la entidad que maneja el deporte en la gobernación de Antioquia? La respuesta la tiene el gobernador encargado, el doctor eh, Luis, Fernando. Luis, Fernando. Luis Fernando Suárez. Doctor Luis Fernando, buenas noches. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Qué tal Rafa Gol? La entidad que apoya el deporte en Antioquia es Indeportes Antioquia. Él es el gobernador encargado del departamento de Antioquia, don Luis Fernando Suárez, porque se recibieron estos deportistas, estos que tienen corazón antioqueño como usted y yo, en los olímpicos y paralímpicos. Qué alegría uno ver estos deportistas y el acompañamiento de ustedes. Qué orgullo tan grande, qué alegría. Estos deportistas que son unos valientes, que han demostrado que con disciplina, con Convicción, sacrificio, esfuerzo, eh, pueden ponerse los, la bandera de Antioquia y de Colombia en alto. Todo nuestro orgullo, nuestra admiración y por eso este acto de saludo y de reconocimiento a estos deportistas. Y obviamente nos compromete... A a apoyar con más recursos y con mayor decisión el deporte en toda Antioquia. Gobernador, usted se le mediría un debate con el grupo de Rafa Gol, porque nosotros debatimos de Nacional y Medellín, claro, hay que debatir, eso sí, con respeto. Absolutamente, de acuerdo, yo creo que bienvenido el debate, con argumentos, con altura, con respeto, total sintonía con el diálogo que venimos promoviendo en Antioquia en el marco de la Agenda 2040, claro que sí. Usted es verde, pero apoya al rojo. Total, Finalmente, eh, finalmente, cuando gana Antioquia, ganamos todos. Mi esposa es hincha del DIM, yo soy hincha del verde y, y son más las cosas que nos unen que las que nos distancian. Y hace unos días tuve el honor de acompañar a un tío, uh -huh. Alberto Suárez, en un homenaje que le hizo el Independiente Medellín, un tío de 97 años de está, edad. Está entero. Eh, uno de los hinchas más longevos del Medellín que, mejor dicho, tiene... Eh, el, el Medellín en el corazón y que lo disfruta siempre que Dios lo bendiga igualmente muchas gracias señoras y señores esta sección se llama todos unidos por Antioquia Rafa gol, ¡Gol, gol, gol, gol! bueno doctor Luis Fernando Suárez nuestro gobernador eh, vea me gustó me, hay dos, me gustó que dice mi esposa hincha del Medellín hincha nacional y son más las cosas que los unen que, lo, que los separan. ¿Entendió, señor González? Señor no, Gustavo entendí No, parece que no, pero qué bueno, qué bueno, doctor Luis Fernández. Además, una cosa que me gusta del doctor eh, Luis Fernando Suárez y, y en todos los discursos y en todos los eventos que he estado donde él está, es que es uno muy humilde, como reconoce y siempre en, en, ahora en el Jardín Botánico, que fue el día de ayer, estaba diciendo, bueno, esperamos que próximamente vuelva el gobernador, el doctor Aníbal Gaviria y estamos orando por el doctor Aníbal. Qué bueno. Lo felicito, doctor Luis Fernando, por ese corazón humilde, sincero que tiene usted. Y claro, todos hacemos votos y oramos por el doctor Aníbal Gaviria. Eh, a ver, eh, para el cierre, para el cierre ya, para el cierre ya, Luciano, regáleme un número del 1 al 192. Los puntos que nos tienen en la cima con C del fútbol colombiano, 25. El número 25 corresponde a la señora Alba Vélez en el municipio de Envigado. Tres personas ven el programa, dos hombres, una mujer y la respuesta dice Indeportes, Antioquia. Perfectamente bien contestado. Don Augusto. Número 99, don Rafa. El número 99 para un tocayo suyo. Pedro Sepúlveda, del barrio <risa> Guadalajara. Cuatro personas ven en el programa... Dos hombres, dos mujeres y la, y la respuesta es en Indeportes, Antioquia. Perfectamente bien respondido. Don, eh, dame a ver, don... El 165. ¿El ciento qué? 165. Bueno, corresponde eh, al Santiago Daniel Gómez. Vive en el barrio El Poblado. Cuatro personas ven en el programa Dos Hombres, Dos Mujeres. la respuesta es... En Indeporte Antioquia, correcto. Un número más, la O. El 1. El número 1 corresponde a un tocayo suyo. Este sí es Elkin. Se llama Elkin eh, Sepúlveda y vive en el barrio La Floresta. Allá están viendo el programa. Cinco personas, dos hombres, tres mujeres. Y la respuesta dice Indeporte Antioquia, correcto. Entonces, ahí ya está. ¿Tiene alguna pregunta rápida por ahí en el chat la voz. sí. Eh, le preguntan a don Luciano González en ese tridente ofensivo de Nacional quiénes deben estar, ya que está Dorlan, ya que Guzmán viene jugando bien y que cuando se recupere el rifle, Harlan y compañía. Harlan, Dorlan y el rifle. Muy bien, le preguntan, eh, soy escarlata a don Augusto. ¿Usted está de acuerdo con lo que dijo la voz que Independiente Medellín está adoleciendo de una buena administración y por eso lleva semestres sin clasificar a los ocho? Sí, sí, sí, porque se han escogido técnicos que no son. Ahí está la parte administra administrativa también. ¿no? Don Juan Diego Arroyave Muñoz, el hombre veloz, le preguntan los internautas. Juan Diego, ¿usted cree que Envigado va a hacer algo en este torneo colombiano o solamente llegar a los ocho? Es un equipo que es una cantera que forma jugadores para venderlos, y es de lo que subsiste y han llevado un técnico muy idóneo para ese tipo de trabajo, por eso formativo como Alberto Suárez, y ellos protagonizan, ojalá se mantengan. Listo, ¿no? Sí, Bueno, señor. vamos a despedir con vitrinazos, tengo vitrinazo aquí para Álvaro Tomás Márquez, un abrazo para Tomás Márquez, igual que al doctor Jorge Enrique Vanegas que es nuestro comentarista, que nos acompaña, esperamos tenerlo, que nos acompañe un domingo acá, en el set doctor Jorge Enrique Vanegas Lo mismo para Álvaro Tangarife, un abrazo para um, Fredemiro Núñez en Bogotá, don Fredemiro Núñez, un abrazo igual para doña Ana en Bogotá, doña Ana para Ruth, para Roberto, para Víctor, eh, para Jonathan y Viviana, en fin, Aurora y Fabiola. Un abrazo en la capital de la República. Lucia. Para don Álvaro se lo intervinieron quirúrgicamente y por fortuna mm. le ha ido muy bien en su operación. Y para don Guillermo Yepes, en el centro de Medellín. Para Diego Erazo, el jugador del Medellín, que posiblemente sea para el Medio Oriente, no por eso no jugó en la ciudad de... de yeah. contra Jaguares. Bueno, para Simón Yargiro López, para John Piedraíta, para el doctor Misalca David, para Jorge Ochoa, Carlos Mario Urquijo, Rubén Barrientos y La Sombra Durán. Para Álvaro Maya, Guillermo Guerra y Hernán Gutiérrez, que siempre ven el de Superdebate, no se pierden el programa cada ocho días. Y para el hijo del Siboney, don Eliabel Angulo García, que además manda un saludo muy especial a don Luciano González Sequea, dice su hermano Medio, allá en el barrio Buenos Aires. Para Jorge Restrepo, el secretario del Consejo de Medellín, hincha de Atlético Nacional. Don Raúl Giraldo, el máximo accionista del equipo deportivo independiente de Medellín, también en sintonía. Para Andrés Moreno, en el municipio de Bello, un saludo muy cordial. Para el Edil, Carlos Tapasco, en sintonía. Don Leonardo Chica, en sintonía.